¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, Hermosa, sonrisa, mira, que no conocido, es esa chica hermosa, me encanta su sonrisa, cuando ella me mira siento que me enamore, no me arrepiento de haberla conocido, ella es la reina de mi corazón. Chica hermosa, me encanta su sonrisa, cuando ella me mira siento que me enamore, no me arrepiento de haberla conocido, ella es la reina de mi corazón. Mamá si te linda mira mamá si te mía yo también te amo con todo mi corazón Mira mamá si te linda mira mamá si te mía yo te entregaré la llave de mi corazón Ay ay ay Llegó la felicidad Mira, mamá, si estás linda, mira, mamá, si estás mía Y también te amo con todo mi corazón Mira, mamá, si estás linda, mira, mamá, si estás mía Y te entregaré la llave de mi corazón es más, es más, es más Se lo puse lo que se lo dale bien rico Ay mamá está linda mi chula Dale, dale Ay, ve, eh, eh Amante music ah, ah, ah. Qué rico.